Y hola que tal, sean cordialmente invitados. Bueno, hoy les voy a enseñar a acelerar su canima o PC para que les vaya super fluido su Minecraft, Fortnite o League of Legends. Y bueno, ya estamos aquí okay, en el escritorio y después de esto vamos a tener que ir a panel de control. O para más rápido vamos a tener que ir aquí a settings Windows más para que se abra una carpeta, iremos a este equipo y el equipo a propiedades. Después de que hayan hecho esto, nos vamos a configuración avanzada del sistema. Después a rendimiento y configuración. Aquí ustedes le va, le, se les va a poner dejar que Windows elija la configuración más adecuada para el equipo. Ustedes van a tener esto. Y entonces ustedes lo tienen que poner en ajustar para obtener el mejor rendimiento. Bueno, yo lo voy a personalizar porque quiero... Este mostrar vista en miniatura en el lugar del icono, ok. Le ponen aplicar, aceptar, aceptar, y ya después de que hayan hecho esto, se van a panel o igual se van a escribir aquí, aquí se van a panel y otra vez a sistema y seguridad y opciones de energía. Después de que hayan hecho esto, ustedes van a poner en mejor rendimiento. que se les va a poner o no sé y yo se me pone Razer Coaster Power Plan eso es para acelerar los juegos o tu PC por si está ma mala o algo así bueno y después de esto le aplastan Windows más R y se van a MS Confit después de MS Confit esto es para que acelere su computadora después van a ranke, y a aquí ustedes le van a tener en 30 y le van a tener que poner en 15 y aplicar Después de eso ustedes tienen que ir a opciones avanzadas Y el número de procesadores aquí lo van a palomear Y colocar el número, el último número de aquí Yo tengo cuatro procesadores Mi computadora no es tan buena Que digamos, le ponen, y yo le voy a poner el 4 Porque tengo cuatro procesadores Y le ponen aceptar, aplicar y aceptar Aquí les van a tener que poner eh, reiniciar Pero como yo ahorita estoy haciendo el video Voy a poder salir sin reiniciar. Y bueno. Ya es todo. Y vamos con el otro paso Bueno. Y después otra vez ponen Windows más R. Y ahora se van a Tem. Y aquí. De Tem. Y, colo y aplasta Win. Control más E. Y eliminar. eliminan Después de esto. Otra vez aplastan Windows más R. Y colocan Tem. Pero ahora sin el por ciento otra vez colocan y control. Eh. Yo ahorita no tengo documentos porque los había eliminado hace rato. Ya, eliminar y omitir. Yo ahorita no tengo OS. No les va a aparecer eso. Y ustedes lo van a tener que ver. Eliminar y omitir. Este, después otra vez lo colocan. Windows más R. Y aplastan el press. press el okay. Después de esto. Otra vez coloca Windows, Control más E y eliminar, eliminar, omitir, sí. ya después de eso vamos aquí donde papelería de reciclaje y vaciar papelería, 5, como solo elimine 5 pues nada más le sale 5 ¿no? y bueno, todo eso lo que hicimos es para un mejor rendimiento en la canaima o PC, también los juegos los acelera muchísimo y espero que les haya servido y no se olviden de suscribirse y activar la campanita y dejar su comentario abajo de la descripción y eso me ayudaría muchísimo, si les gustó mi video dejar muchos comentarios abajo de la descripción para saber y que suba más contenido de Minecraft, Skywars o de otra modalidad que quieren que juegue Bueno, bye bye